Esta historia arranca con un usuario de internet en una sesión de chat muy especial y continúa desarrollándose, profundizando en la manera que tenemos de relacionarnos en la sociedad, sobre todo entre las nuevas generaciones. Uo, bueno, bueno, bueno, igual voy demasiado deprisa, ni siquiera he dicho de qué os estoy hablando. Hoy os traigo una cinta de cine independiente rodada en el año 2020 y titulada PVT Chat, que es algo así como chat privado. El argumento gira en torno a Jack, una persona solitaria que ha encontrado en internet su refugio. Sus relaciones sentimentales las tiene a través de la red y su trabajo, o al menos su manera que tiene de generar ingresos, es también gracias a eso. En ese mundo conocerá a Scarlett, que es algo así como Mi Grace, pero con menos vacas y más cuero. Para quien no conozca este morboso lore del canal tenéis un vídeo donde explico cómo me la intentaron jugar hace un par de semanas, pues básicamente algo parecido es lo que intentarán con Jack. Una webcamer busca la fórmula de vaciar su cuenta corriente, eso sí, en el camino pasarán muchas cosas interesantes. Normalmente en mis análisis no suelo hacer un resumen pormenorizado de los distintos acontecimientos que transcurren en el metraje, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción ya que en los 10 primeros minutos se encuentran temas que nos tocan muy de cerca y por los que vale la pena ser más específicos. Tras las sesión de dominación digital, que sirve para presentarnos a Jack como un personaje principal bastante decadente, lo siguiente que encontramos es de nuevo a este tipo caminando en la calle, pillando el metro para ir a algún sitio. Rápidamente descubrimos que fue a un cajero automático, en ese punto toma el teléfono y llama para concertar una cita a cambio de la pasta que acaba de sacar. El director, en apenas un par de minutillos, nos ha hecho una muy buena radiografía del personaje. Nos ha mostrado su carácter solitario, su entorno lleno de luces, aunque sin el glamour de las películas, lo que se ve es Nueva York, pero se presenta decadente, sucio y sin brillo. No es precisamente la ciudad de los sueños a la que nos tiene acostumbrado Hollywood. La primera persona con la que Jack cruza una conversación es su casero, que sin mirarle a la cara le recuerda que pagó con tres semanas de retraso. Su piso es un habitáculo pequeño, situado en la planta baja, sin mucha luz y que, por supuesto, es ruidoso. Vive a la entrada del edificio, por ahí pasan todos los vecinos, pero vamos, eso tampoco le importa demasiado porque su vida es estar pegado a la pantalla de su portátil. Y es que el tipo trabaja jugando a Blackjack en páginas web, bueno, os digo una cosa, supongo que cuando estás inmerso en esa dinámica no eres demasiado consciente, pero la escena es bastante deprimente. Lo que vemos, o lo que al menos nos muestra la cámara, es a un tipo en la más absoluta soledad jugando a unas cartas que ni siquiera dependen del azar, sino de un algoritmo que está diseñado por el propio casino contra el que juega. No sé si fue intencionado por parte del director, pero las manos que se muestran dan para pensar y dan para pensar en esa dirección. El algoritmo reparte Black Jacks como si no hubiese mañana, al principio para hacerle creer que está de suerte y así disparar sus emociones y por supuesto atraparlo, pero como es lógico después engancha una mala racha que lo deja tiritando. O bueno, tal vez el problema de los escalofríos es de las paredes porque tiene un hueco bastante grande por donde se cuela todo el aire. De lo que os estoy hablando ocurre en los tres primeros minutos para después pasar a otra escena con la que me sentí bastante identificado, la mala alimentación. Cuando alguien está en una dinámica tan deprimente, el comer, por supuesto, no va a ser un acto social, sino un protocolo para seguir vivo. Y ahí es donde entran los prefabricados. Y creo, si me equivoco corregidme, que los fideos esos, los yacoleches, o como se llame en vuestro país de residencia, son los reyes de esas guarradas, ya que no requiere nada más que un poquito de agua y los dichosos polvos esos de glutamato. Me temo que esa tendencia autodestructiva inconsciente es muy de las generaciones Y y de la Z. En fin, el prota vive en una especie de realidad universitaria infinita. Su vida es un ejemplo de hedonismo rápido, buscando situaciones que le den pequeñas satisfacciones. La escena esta donde está jugando a las cartas es un buen ejemplo de todo eso. En su vida plagada de sinsabores, lo único que activa su dopamina y su serotonina, que son los neurotransmisores del placer y de la felicidad, es jugar a las cartas online y entrar a charlar con webcamers. Como os decía, su vida es de un decadente que me suena horriblemente familiar, y no tanto por esto último de las webcamers y el póker, sino más que nada por su rutina desestructurada. Y seguro que habrá más de uno que está aquí escuchando eso que sabe de lo que hablo cuando menciono todo esto de la vida en solitario rellenada con internet. Creo que parte de nuestra generación cayó en esos hábitos destructivos pegado todo el día a la pantalla. Llevando una vida de marginalidad y jugueteando con la depresión sin ni siquiera ser demasiado consciente de ello. Con tu conexión, tu PC y tu bola del mundo lámpara no te sientes tan excluido. Eso sí, hay síntomas que ponen de manifiesto que tu vida es una mierda miserable. El tipo es tan, tan, tan aburrido y tiene tan poco que ofrecer, básicamente porque su vida está repleta de… Eh, nada, que incluso es incapaz de captar la atención de alguien ni aun cuando el dinero está de por medio. Uno está tan absorbido por esa pseudo-realidad que no tiene nada que contar, al punto de que cuando le preguntan sus colegas dice, pues nada, aquí en casa todo el puto día haciendo vídeos. Total, que en medio de una noche de fracaso en el blackjack y con las webcamers, se conecta a su Dominatriz digital, la que le tenía lamiendo pantalla en la primera escena que hemos estado viendo, y me llamó la atención algo, cómo el tipo se arregla. Todo, todo esto de se arregla muy entre comillas, claro. Bueno, pues viendo cómo actúa cuando se conecta, sentí que el personaje me había ayudado a aclararme la cabeza para entender mejor el fenómeno fenómeno OnlyFans, porque la gente elige pagar por un Only en vez de entrar en su XTube gratuito. Bueno, pues creo que tengo una mala respuesta para eso. Desde mi punto de vista se ha refinado el tema de la masturbación y ya no cubre solo lo relacionado con el placer, sino que también hay algo psicológico. La idea de fondo de poder cortejar, de encontrarse con alguien, de conseguir una relación, eso se convierte en una fantasía que es tan importante o más que el placer. Seguramente si alguien se molesta en preguntar a alguna chica que se dedica al tema del OnlyFans o si hay alguna por la comunidad, nos podrá decir si realmente cumplen o no una función terapéutica. Si se limitan a cubrir las necesidades de los instintos más bajos o si por el contrario existe intrínsecamente una finalidad social, convirtiéndose más en una válvula de escape, en una especie de confesionario, eso sí, sin el cura dándole más vueltas a esto de Lonely Fans y a la función social que cubre me recuerda un poco al tema de las geysas, Su función no era sexual y entre cliente y geisha se establecía una relación de complicidad. De hecho, una de las características más importantes que deben tener este tipo de artistas es saber escuchar y ser discreta. Volviendo con la peli, a los 10 primeros minutos ya encontré un diálogo muy potente acompañado de imágenes precisas, os las muestro. No, no, come on, tell me what's the common thread in all your relationships. Eso me dejó pensando, ¿realmente todas las relaciones nacen del egoísmo o del interés? Así que me puse a darle vueltas al asunto, el problema que tuve es que me costó mucho imaginar una situación donde no se cumpliese eso. Hasta en las más ingenuas e inocentes se escondía detrás algo oscuro. Un ejemplo, ¿por qué se juntan los niños? Pues puede ser porque les interesa la bici del otro, pero si no hay nada material detrás puede que sea porque el chico con el que queda es más divertido, que parece una propuesta inocente, pero de fondo estaría buscando la gratificación a través de la sonrisa, o, o por lo menos de que lo entretengan. O imaginaros este otro ejemplo, dos personas que se conocen en la universidad y charlan porque se resultan interesantes, en el fondo están manteniendo esa conversación para absorber conocimientos, por lo tanto es posible que siempre haya un interés de fondo, así que seguí dándole vueltas al tema, intentando comprender por qué si las relaciones sociales parten del egoísmo no acaban rotas a la primera de cambio en el momento en el que el otro se da cuenta de que está siendo usado. Y creo que el problema de interpretarlo de esta manera es que lo estamos haciendo de desde una óptica mercantilista y utilitarista. Si volvemos a los ejemplos de antes y si los miramos desde otra óptica, ya no son tan racios, siempre y cuando los veamos no a través del egoísmo, sino a través de la reciprocidad. Y así, las relaciones tienen más sentido. Ese planteamiento egoísta es una desvirtualización que poco tiene que ver con el trato social. Una relación basada en eso se desgastará porque uno de los dos se sentirá usado con el paso del tiempo. Si retomamos esos ejemplos y en vez de verlos desde una óptica individualista vemos el conjunto, seguramente el que es muy divertido necesitará a alguien que le ría las gracias, y en el caso de los que se interesan por la conversación del otro, seguramente haya reciprocidad, porque si uno se aburre, rápidamente cortará esa conversación. En definitiva, que esto de ver las relaciones sociales como algo egoísta es una cosa de perspectiva y de querer leer la realidad de una manera o de otra. Y aunque haya llegado a la conclusión de que muchas de las relaciones sociales se hacen a través de la reciprocidad, no descarto que otras se hacen a través de la monetización o la mercantilización de esa relación. Gracias. Cuando todo esto se limita a un trato económico, a algo cerrado, a pagar por un servicio, pues eh, las cosas no son tan bonitas. Un buen ejemplo de cómo estas segundas relaciones eh, no prosperan lo tenemos en el libro de Graeber en Deuda, donde cuenta una historia muy interesante. Un profesor de antropología se enfadó con su padre. Este último le mandó una carta con todos los gastos que había generado el antropólogo desde niño. Manutención, ropa, estudios, absolutamente todo estaba pormenorizado. Cuando pagó, dejaron de hablarse para siempre. El trato se había cerrado. La reciprocidad había desaparecido, no había un motivo por el que continuar esa relación. Así que por supuesto que la mercantilización de las relaciones es utilitarista, pero no todas las relaciones están mercantilizadas. En fin, continuando con el metraje, ya que estaba buscando a la chica que le hacía las sesiones de dominación pero con la intención de romper esos roles, no quiere jugar más sino mantener una conversación tranquila, conocer a la otra persona, saber qué intereses tiene. Ahí es donde se ve perfectamente lo solo que está, buscando en sitios raros una relación. De hecho, me recuerda a esos perfiles de Tinder que buscan a través de esa aplicación el amor de su vida. Mm, mala idea. Que sí, que luego habrá alguien que en mensajes me ponga, pues yo sí conocí a mi novia o a mi novio o allí. Ok, los dos estaríais muy solos. Aunque bueno, tengo que decir algo, y tal vez no lo estéis. Una de las cosas que más me sorprendió de esta cinta es que más adelante se descubre que no está tan solo en la vida, y que tiene un círculo de amigos. Es más, ni siquiera tiene problemas para relacionarse, ya que triunfa en la cama con otras personas. Aún así, Jack no se siente cómodo ante esa situación, y huye de ahí. Hace no mucho, alguien de la comunidad me señaló un artículo sobre los problemas de las nuevas generaciones para relacionarse. Estos han crecido desde la seguridad que te da estar al otro lado de una pantalla. Así, las interacciones no son directas tienes tiempo para diseñar una respuesta ingeniosa, para contestar cuando estés de humor o después de haber reflexionado lo que quieres decir. Ofrece una ventaja, una seguridad que no se encuentra en las relaciones personales reales. De hecho, la peli subraya esa idea de que Jack está más a gusto tras la pantalla de un PC que con gente cuando se da la siguiente escena. Una chica le invita a su casa pero no queda alcohol y ella baja a buscar una botella. En esos 10 minutos que tiene solo, aprovecha para conectarse a la webcam y satisfacerse ya sabéis cómo. ¿Y por qué? Porque ahí está más cómodo. Si no, pues se si hubiese aguantado la manita quieta durante 10 minutos y hubiese esperado que otra la hubiese aplicado en sus zonas. Pero no es así. Y de paso, esa conducta subraya lo que ya hemos hablado antes sobre el placer inmediato algo que también nos hemos acostumbrado a recibir en soledad. Desde fuera el comportamiento de Jack puede parecer errático y el de un adicto al sexo, pero realmente ese no es el tema. A lo que está enganchado es a las emociones, a tener sensaciones rápidas. Uno de los puntos que más se subraya en la peli es la relación entre Jack y su dominatrix. Creo que la intención de la película es mostrarnos cómo surgen desequilibrios de poder en las relaciones y que no es necesario entrar en esa dinámica BDSM para que se ejerza dominación sobre el otro. La domina en su vida real tiene una pareja con la que mantiene una relación muy tóxica y en la que se da el chantaje emocional, el menosprecio y una serie de conductas que sí son realmente peligrosas. Creo que la autora ahí nos permite ver perfectamente cuál es la diferencia de cuando ese tipo de cosas son un juego, esas tendencias dominantes, o cuando se convierten en una imposición o en algo a lo que se ha llegado a través de la rutina y que destruye la moral de las personas. Ay, esperad, esperad, que esto es bueno. No pude evitar enfadarme cuando escuché la siguiente conversación, atentos, mirad. Wall Street as a movement was necessary. It was necessary. I mean, it spread to 82 countries. It like made the whole idea of the class My divide shit. like a popular concept. Me parece muy paradigmático de la mentalidad de los estadounidenses. Si repasamos realmente la historia detrás de esas palabras y viajamos hasta 2011, veremos que no es tan como dicen. El auténtico germen que dio pie a que en ochenta y tantos países se iniciasen protestas y movimientos ciudadanos se encuentra en la primavera árabe y después en el 15M de Madrid. De hecho, si te fijas en las fechas del movimiento Ocupi, surge el 17 de septiembre de 2011, y el mal llamado por la prensa movimiento de los indignados de Madrid surge el 15 de mayo de ese mismo año. De hecho, el 29 de mayo, desde Francia ya nace un movimiento en apoyo al 15M. Es más, son los Estados Unidos uno de los últimos países en sumarse a toda esta lucha. Su lectura ombligocentrista no solo es una distorsión de la realidad, sino un ninguneo salvaje. Y me pregunto cuántas veces a lo largo de la historia se han hecho este tipo de relecturas distorsionadas de los acontecimientos. Da para pensar. Es más, toda la estética que tiene el movimiento Occupy de Nueva York está sacada del 15M. Fijaros en que hasta la tipografía. Aunque en el fondo no me sorprende demasiado. ¿Cómo los Estados Unidos van a aprobar o van a aceptar o van a compartir o van a dar seguimiento incluso a una lucha, a un movimiento social que tiene su origen en el mundo árabe? No, no, primero tiene que estar masticadito por los españoles o por cualquier otro país occidental y entonces ya sí, adoptarlo y con el paso del tiempo olvidar que lo han adoptado y hacerlo. Lo suyo. ¿Y todo para qué? Para meterlo en una sala de arte, desconceptualizarle y quitarle todo su valor. La cinta se puede catalogar dentro del cine independiente estadounidense. De hecho, estamos frente a uno de los últimos coleteos de una corriente cinematográfica de cine independiente conocida como mumblecore, que se desarrolló entre el año 2002 y 2010. Pues por eso os digo que son los últimos coleteos, porque en verdad esto ya está fuera de esa época, fecha en la que muchos de los directores que abanderaban ese movimiento empezaron a realizar películas más grandes y con mayor presupuesto. La característica principal del mumblecore es que son películas de bajo presupuesto que están grabadas con cámaras digitales y montadas en el PC, siendo de los pioneros en usar lo digital para todo el proceso. Como son cintas sin mucho dinero, por supuesto están sin decorados y dan mucho lugar a la improvisación, son pelis centradas en el diálogo. Su término fue acuñado por un técnico de sonido en una barra de un bar en el festival de South Bay Southwest del año 2005, cuando le preguntaron por las semejanzas entre ciertas películas que se proyectaban ese año. Realmente no existe un manifiesto, ni una hoja de ruta, ni siquiera muchos de esos directores se conocían, lo que creo que ocurrió es que lo digital permitió que se pudiese hacer cine sin muchos recursos, entre amigos que tenían ganas de contar cosas. Otra de las características principales es que son cintas realizadas por gente joven que tienen un montón de incertidumbre a la hora de enfrentarse al mundo que les ha tocado vivir. Este cine representa en última instancia a una generación de personas que han visto el mundo cambiar delante de su cara y que no se parecen nada a lo que tenían diseñado para su propio futuro. El trabajo, las relaciones sociales o emotivas, las aspiraciones no cumplidas son algunas de las temáticas de fondo que encontrarás en este tipo de metrajes. De todas maneras, hace al menos un año que os prometí dedicar un vídeo a esta corriente. Creo que por fin va a ser dentro de poco. Y eso me recuerda algo. En casi todos los vídeos dejo algún hilo suelto para desarrollar en futuros contenidos. ¿Cuál os apetece que sea el próximo que desarrollemos? Y bueno, dicho esto, ya solo me queda despedirme, enviar un saludo a los Patreons, en especial a Ertío S, a David Correa, a Ignacio Brambilla y yo qué sé, y... Tened en cuenta esto, Bruce Willis será duro de matar, yo, yo lo soy de mirar, así que nos vemos en los vídeos.